Soy multipotencial o al menos eso creo, pero que tengo además de muchos problemas a la hora de decidir qué hacer con mi creatividad y con mi carrera profesional, ¿de qué me sirve todo esto? En este video te voy a hablar de los 7 poderes que tienen los multipotenciales. Sí, ya sé, hay muchos videos, lo escribió Meli Wabli, pero en este video te quiero dar ideas de cómo usar tus superpoderes y además proponerte un octavo. Bienvenido Cronopio una vez más a este canal, yo soy Olga C. Moret, mujer Cronopio. En este canal te hablo de productividad, te hablo de multipotencialidad, de salud mental y todas las cosas que puedan avivar la llama de tu curiosidad. Pero sobre todo te doy tips, prácticas, herramientas para que seas un multipotencial exitoso. En este video te hablaré de los 7 superpoderes de los multipotenciales identificados por Emily Wabnick, en su libro Cómo serlo todo. Pero además quiero darte algo nuevo y es un octavo superpoder con el que nadie contaba, pero que yo creo firmemente que pertenece a nosotros los multipotenciales. Y vamos con el primer poder de los multipotenciales, el Big Picture. Yo cariñosamente llamo a este superpoder los hilos de Ariagne, porque si recordamos la leyenda griega, Ariagne le da el hilo a Teseo para que pueda sortear el laberinto del Minotaurio, porque el problema no era matarlo, sino devolverse y salir con vida y no perderse en el laberinto para siempre. y Entonces, este superpoder lo que hace es que tú veas en la oscuridad como un gato, que sortees ese laberinto. ¿Por qué? Porque has aprendido de tantas cosas, tu curiosidad es tan grande te ha llevado a tantos campos distintos que tú puedes conectar los puntos. Es decir, tú vas a tener un contexto más amplio del que tiene un especialista. ¿De qué te sirve todo esto? Bueno, piensa que estás en el área de manejo de proyectos una persona que esté manejando proyectos, que tiene que ver? Tiene que ver el big picture, porque tiene que saber de economía, de finanzas, del presupuesto, del desarrollo, de cómo va a parar eso en la construcción. Así que tú eres ese punto de encuentro. Piénsalo, Product Management project management, etcétera. Todas las áreas de trabajo que sean multidisciplinares llaman a este tipo de habilidades. Así que aprovechalas en tu vida laboral, pero también en tu carrera. Porque si estás haciendo un emprendimiento, tú vas a tener que hacer muchísimas cosas a la vez. Vas a tener que conectar muchos puntos para ofrecer un valor agregado que todavía no esté en el mercado. Así que este tipo de habilidad o estos y los de Ariacne, lo que te van a conducir es a sortear el laberinto de ese producto, ese servicio, esa carrera en la que vas a tener éxito, a brillar, a ser tú un multipotencial exitoso. ¿Qué tipos de profesiones pueden aprovechar esta carrera? Se me ocurre que los mentores, se me ocurren los escritores, se me ocurren los comunicadores, se me ocurren nosotros los creadores de contenidos que vamos uniendo puntos aquí y allá, se me ocurren los investigadores. ¿Por qué? Porque para ese momento breca necesitamos ver el big picture y necesitamos conectar los puntos que ninguna otra persona va a ver como tú. El segundo superpoder de un multipotencial es ser el conserje de la Torre de Babel. Es decir, tú eres un traductor nato entre mundos. Te doy mi ejemplo. Yo soy ingeniero en computación y también soy filósofo. ¿Cuáles son los vasos comunicantes allí? ¿Cómo se comunica la filosofía con la ingeniería? Bueno, se comunican en mí. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de, en los proyectos, aplicar un poquito de Platón, aplicar un poquito las categorías de Kant. Es decir, tengo estos conocimientos que me permiten pasar del mundo de las humanidades, al mundo de las ciencias, al mundo de las artes como escritora. Es decir, me puedo mover y como me puedo mover en esos mundos, ¿cuál es el resultado? Yo puedo hablar... En varios niveles. Yo puedo ir recorriendo mi torre de Babel e irle traduciendo a los sumerios, a los acadios y después a los, a los egipcios, etcétera, etcétera. ¿Los egipcios existían en esa época? No lo sé. Tengo que leer la Biblia. Ya vengo. Si pensamos en traducir mundos, podemos pensar en sí, ser un traductor y tal, qué sé yo, puedo ser un comunicador porque puedo hablar varios idiomas a la vez. Imagínense un eh, documentador técnico que es capaz de pasar la información técnica para que las personas puedan utilizar, las personas que escriben manuales, buscan trabajos en esa área pero saben qué otra cosa pueden buscar trabajos como product manager otra vez ¿Por qué? porque el product manager está en el medio del negocio del negocio no del negocios del negocio y de la tecnología entonces yo puedo hablar sánscrito y puedo hablar arameo todo al mismo tiempo así que busquen siempre esa parte del medio, esa parte en el que una parte de la organización, y discúlpenme la redundancia, no puede comunicarse de una manera lineal, de una manera directa con otra parte del negocio. Allí es donde un multipotencial puede brillar. Les doy otro ejemplo. Recursos humanos, entrenamientos, profesores. ¿Cómo yo mastico toda esta información y se las doy a ustedes? ¿Cómo yo puedo lograr entrar a una empresa y ser un coach Agile para que ellos adopten la metodología Agile de desarrollo? ¿Cómo puedo ser un coach para que las relaciones, la comunicación organizacional se dé mejor? Así que busquen estos trabajos en donde ustedes tengan que traducir de un lenguaje a otro. El tercer superpoder me recuerda un poquito a mi nacionalidad y ya les voy a decir por qué, y es el poder de adaptarse, de utilizar varios sombreros a la vez, yo lo llamo cariñosamente, por supuesto, como Alicia, el sombrerero loco o un venezolano común, porque nosotros nos destacamos, creo... No sé, otros países, quizás es lo mismo, pero para mí son los venezolanos los que se destacan por hacer de todo un poquito. Nosotros podemos ponernos el sombrero contador, ponemos el sombrero emprendedor, ponemos el sombrero de ingeniero, podemos el sombrero de, de manejador de proyectos. Es decir, podemos usar muchos sombreros a la vez. ¿Qué les recuerda esta habilidad? Lo tienen que tener en la punta de la lengua. No me... No me... Jodan? O sea... Emprendedor, emprendedor ¿Qué más van a hacer con esto? Van a ser un tronco de emprendedor ¿Por qué? Porque aunque su capacidad de distracción sea bastante alta Porque cada vez que hay una ardilla por allá o por aquí Quieren voltear a Ustedes también van a tener la capacidad de enfocarse y adaptarse y ponerse varios sombreros: el sombrero del tipo que te vende el producto, el sombrero que lo desarrolla, el sombrero del de finanzas, etcétera, etcétera. Ya saben por dónde voy, ¿no? Ok. El cuarto poder es uno que me es totalmente amado y querido Y es el de ser Neo ¿Sí? ¿Recuerdan la película Matrix de las hermanas Wachowski? Que tomabas una pildorita roja, una pildorita azul Y te salías de la matriz y ya nada te sabía pollo Bueno, esto es algo así porque Si ¿Sí recuerdan la película Neo cuando se colocaba el pluguillo aquí Él aprendía Kung Fu Aprendía Karate Aprendía a disparar con las manos, yo qué sé, y después la típica escena de ¡ah! Esquivo las balas. Se eh, esa fue mi imitación de Neo, gracias. Eh, en este poder ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre de todo? Porque esto es lo que va a hacer que ustedes puedan cambiar de contexto así. Entrevisté a una multipotencial. Valentina, si estás viendo esto, es para ti. Eh, pueden ver el video en confesiones de multipotencial, es el episodio 10 Valentina es una multipotencial típica, ¿por qué? Porque ella cambia cada dos años y quiere cambiar y revolucionarlo todo Ella lo puede hacer sin morir en el intento Porque es capaz de aprender cosas a la velocidad de la luz Ustedes como multipotenciales también tienen esa capacidad Yo sé que lo han notado, yo sé que lo saben desde pequeños Ustedes tenían muchas habilidades para hacer muchas cosas Y admítanlo. Aunque querían ser el popular de la clase, eran unos gallos como yo, carajo. Perdone por el carajo. Ups. Bueno, si ustedes me ponen a escoger qué tipo de profesiones pegan con este poder. Medicina. Sí, yo sé que la medicina es una cosa de especialización y no sé qué y no sé qué más. Pero imagínate que seas un investigador en el área de medicina y te tienes que mantener al día con todo Computación, los programadores tienen que aprender nuevos lenguajes así Yo los lenguajes que aprendí en computación ya es así como este, programar con un cincel y un martillo Así como si yo estuviera grabando este, tablas en la antigua Grecia Así que piénselo, esta capacidad de aprendizaje lo que te va a dar a ti es rapidez Así que vamos a hacer un resumen hasta acá ya les cuento. Imagínate este perfil. Eres un tipo que se adapta, o una tipa que se adapta, hablas muchos lenguajes, puedes hablar el lenguaje del negocio, el lenguaje de la tecnología, el lenguaje del cliente. También puedes aprender las cosas rápido. También tienes otra cosita que es que ves el big picture o la, o la, o la, tienes la visión holística, lo ves todo a la vez, conectas los puntos, ¿qué te está impidiendo tener éxito? Es una pregunta que te hago y es una pregunta que me hago todos los días. Tienes que hacerte esa pregunta como multipotencial, tienes una caja de herramientas, en el video que viene te voy a dar una caja con kriptonita para que te alejes y para que lo sepas manejar, pero yo creo firmemente y por eso tengo este canal y por eso estoy aquí, que tú como multipotencial puedes ser exitoso, no tienes que ser un saltimbanqui y si lo haces y si lo eres, no importa, vas a saltar exitosamente. Así que recuerda si no te has suscrito al canal, aquí vas a tener información para para ser un multipotencial exitoso, ¿por qué? Porque te hablo de productividad, te hablo de herramientas para conocerte a ti mismo, para organizarte y para ser productivo, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Bueno, te doy más, si vas a www.mujercronopio.com ahí puedes reservar un encuentro conmigo, te doy una hora gratis para hablar de tu multipotencialidad, para hablar de tu sistema de productividad personal y podemos seguir trabajando juntos. Que quieres montar tu canal de Youtube También te lo tengo Entra a mujercronopio.com Y ahí está toda la información de una biblioteca de libros Tengo un montón de cosas para ti Así que entrate una vez Pero primero termina de ver este video Suscríbete y dale like En este quinto poder quizás me digan Lo que, lo como Shakira Este por favor no me llamen la atención Por el copyright, solo lo canté Y nunca como Shakira, este poder yo lo llamo Aureliano Buendía. Aureliano Buendía es el personaje principal de la conocida novela de realismo mágico del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Sí, el que inventó Macondo en donde todo era posible, donde llegó el desarrollo y se llevó todo por delante o al revés, <ríe> no lo sabemos bien. Pero ¿por qué escojo Aureliano Buendía? Porque Aureliano Buendía a mí me inspira y a mí me motiva Y nosotros somos motivadores Y nosotros somos inspiradores ¿Por qué les digo a Aurelando Bandía? No Aurelando Bandía no el que llevaba el peso del pueblo en su cabeza Con su animalito, con su cosita Él era el que inspiraba el movimiento Donde se veía todo ese movimiento del pueblo Está clarito, pero se los digo ¿Qué puede hacer un multipotencial con esta habilidad? Speaker motivacional coach, emprendimiento puedes ayudar a otras personas puedes inspirarlas yo me di cuenta con este canal y en estos últimos tres años de mi vida de que ese poder es uno de los que tengo en los niveles más altos y quisiera que existiera un cuestionario para ver los niveles de estos poderes así como podemos hacer el cuestionario de Myers-Briggs para la personalidad pero bueno, ya llegará, yo sé que se va a investigar sobre este tema en algún punto pero vuelvo este poder de Anuelo Novandía es el que les va a dar a ustedes la capacidad de motivar e inspirar a los otros. Yo lo hago. Yo no sabía que lo podía hacer. Hasta que me di cuenta que... Pero claro, yo tengo el poder de darle a las personas un eureka De darle a las personas un camino De darle a las personas un empujón Para que empiecen a hacer cosas Yo inspiro, yo motivo, sí Y nunca lo podía decir así porque me parecía que era una egotista loca Y una, una prepotente Pero no, yo inspiro y yo motivo Y por eso estoy aquí y por eso tú me estás viendo Así que tú también lo puedes hacer, multipotencial Ese superpoder te prometo, te prometo, te prometo, que también lo tienes. El sexto poder es Frankenstein. Sí, el doctor que inventó al monstruo, al nuevo Prometeo, inventó al hombre y jugó a ser Dios. Espero que se recuerden de la novela de Mary Shelley. les recomiendo muchísimo. Es una de mis novelas favoritas, sin duda. Si no, pueden ver las Opo y 201 películas que ha hecho Hollywood a lo largo de los tiempos sobre este personaje. Y es que es fascinante. ¿Por qué es fascinante y por qué tiene que ver esto con los multipotenciales? Porque los multipotenciales somos brujos. Los multipotenciales podemos poner. Todos los elementos de la mezcla y hacer magia. Nosotros podemos unir las cosas, crear fórmulas mágicas y darle vida a los proyectos. Piensa ahora tú, ¿qué puedes hacer con esto? De nuevo, emprendimientos, motivar a la gente, ser emprendedor. Ser emprendedor es algo muy importante para un multipotencial porque te va a permitir controlar los tres pilares de la multipotencialidad: el dinero, la variedad y el significado. Mira, yo como multipotencial, yo no te puedo a ti decir que no seas un inventor. Tú inventas, no chisme, pero tú inventas, tienes invento, tienes unas cositas que mostrar. Bueno. Díganme en los comentarios si ustedes son inventores, si alguna vez se les ha ocurrido algo, si algunas vez han querido inventar algo, díganmelo a mí. A se me ocurrió algo, pero no se los voy a decir porque me van a robar la patente. El último poder a mí me sirvió, y me voy a poner así tipo súper bon, pero a mí me sirvió para hacer una tesis de filosofía de 300 páginas sobre el concepto de la percepción en el diálogo platónico Timeo. Sí, porque este poder es el de Nicolás Flamel. Sí, el alquimista, el mismo que sale en Harry Potter pero que es un personaje histórico Es porque Nicolás Flamel, si ustedes se acuerdan o si ustedes saben más o menos lo que es la alquimia La alquimia se trata de un proceso de transformación de unas cosas en otras Se supone que la piedra filosofal va a convertir otras cosas en oro, etcétera, etcétera. No soy alquimista, no son los detalles, pero por ahí va la cosa ¿Y por qué yo digo que los multipotenciales somos como Nicolas Flamel? Lo digo porque nosotros tenemos ese poder de la alquimia Nosotros tenemos la síntesis de ideas, es decir agarramos muchas cosas muchas cosas y la transformamos en una idea podemos agarrar otra vez todos esos conceptos y transformarlos en una. Ya están viendo el patrón de todo esto, ¿verdad? Yo sé que sí, yo sé que están viendo las profesiones que podemos usar con todo esto, cómo lo podemos usar en la vida diaria, cómo podemos usar estas habilidades, somos traductores, nos adaptamos, aprendemos rápido, vemos una visión holística, podemos crear magia, alquimia, inspiramos, motivamos y además transformamos cosas porque tenemos esa capacidad de emprender y de crear, y de inventarnos mundos nuevos. Así que si viste todo esto y se te hace todo clic, mira, mira y pregúntate otra vez si tú puedes ser exitoso o no. Y ahora quiero hablarles del de octavo poder. Este es el poder que viene de todas estas cosas que yo he sintetizado, de todas estas cosas que he estudiado como mujer cronopio y ese poder es el poder de la empatía. Nosotros tenemos la empatía de colocarnos en el zapato de otro. ¿Por qué? Porque podemos entender el lenguaje del otro, podemos hablarlo, podemos comprenderlo y pensar en ese idioma. Eso nos da el poder de adaptarnos a esa situación particular que está viviendo el otro y ser empático. Ser empático no es solo decir, ¡ay sí, yo sufro contigo y me duele lo que a ti te duele y siento por el, por, por el mal que le hacemos al mundo, qué sé yo, no, no se trata de una novela rosa, aquí se trata de utilizar la empatía para realmente conectar con el otro ya me están entendiendo, ¿verdad? Nosotros somos unos excelentes comunicadores porque podemos leer, porque podemos escribir en otros idiomas, porque podemos pensar en otros idiomas, pero también porque tenemos la empatía necesaria para ponernos en el lugar del otro. En fin, gracias por llegar a esta parte del video. Si no te has suscrito al canal y te interesa todo este tipo de información sobre productividad, multipotencialidad, salud mental, en fin, todas las cosas que viven tu curiosidad y te hagan un multipotencial exitoso, suscríbete, ya te lo había dicho, suscríbete, dale like, comparte esta información con alguien al que creas que esta información les puede ser útil y les puede dar un, Ajá, un momento. Esto fue Mujer Cronopio con los superpoderes de los multipotenciales, yo soy Olga Semoret, mentora multipotencial.